Estamos mostrando el uso práctico de la tablet en un usuario de la, de la unidad. A continuación, os mostramos el caso de este paciente de 42 años que sufrió un traumatismo cronocefálico por accidente de tráfico, dejando la secuela a nivel motor, de comunicación neuropsicológica, emocionales y disminución en las relaciones sociales. Con este paciente se realizan diferentes actividades con el objetivo de minimizar su secuela. Con esta aplicación... Encontramos resultados favorables, ya que a nivel motor, mejora la movilidad de la mano y de los brazos, la direccionalidad del movimiento, además permite discriminar colores, mejorar la atención y la lógica, comprensión escrita, categorizar y los resultados que tenemos son inmediatos. Bueno, pues la tablet como recurso en rehabilitación, pues de base decir que es muy motivadora, permite que al usuario le llame la atención, por lo que también se potencia esta. Dado lo intuitiva que es, resulta pues, bastante cómoda para el usuario, no necesitando mucha experiencia informática. También nos ayuda a la independencia, eh, ya que una vez aprendida la actividad concreta, él no puede realizarla solo y sin ayuda. Y permite un feedback inmediato e eh, instantáneo con la, con la actividad en cuestión, entre otros beneficios que posee también el, el uso de la tablet. Es un varón de 22 años que hace dos años tuvo un accidente de, de moto, tuvo un traumatismo craneoencefálico por el cual tiene secuelas a nivel motórico y a nivel cognitivo. Y en este momento lo que lo que trabajamos con él eh, son funciones visoconstructivas a través de, de, un, de una aplicación de de la tablet que consiste en la realización de, de puzzles. Es una aplicación que tiene varios ...varios tipos de ejercicios, de atención, de conceptos de cantidad, de números... ...y resulta un, una tarea bastante motivadora para, para la persona que lo, que lo está utilizando. En esta os presentamos a una chica de 27 años... ...que sufrió un traumatismo cráneo por accidente de tráfico... ...dejándole secuelas a nivel físico, cognitivo-conductual... ...y alteraciones en la articulación oral. Con este recurso se pretende minimizar sus secuelas... Una de las actividades que se están realizando con los usuarios es el entrenamiento en la aplicación Encuentra la Palabra. Eh, en esta actividad lo que tiene que adivinar es qué tienen en común las cuatro imágenes mostradas y formar la palabra con los grafemas dados en la parte de abajo. Eh, con esta aplicación pues, se trabaja la comprensión de la instrucción, el reconocimiento de imágenes, la formación de palabras... ¿Y la emisión oral de la respuesta? Él es un chico de 31 años que a los 26 años sufrió una encefalopatía anóxica por parada cardiorrespiratoria. Las secuelas que presenta son a nivel físico y cognitivo. A nivel neuropsicológico presenta déficit principalmente a nivel atencional y de memoria. Y también presenta alteraciones de las funciones ejecutivas en secuenciación, ...en toma de iniciativa ...y tiene un lento procesamiento de la información. Está trabajando con la tablet una aplicación... ...en la que se puede trabajar los diferentes déficits... ...en esta actividad más concretamente... ...lo que tiene que hacer es señalar la dirección... ...en la que va el pájaro central... ...teniendo pájaros alrededor que funcionan como distractores que es sobre memoria, lo que tiene que hacer es retener la posición en los que están los cuadros de color azul y posteriormente posicionarlos en un mismo lugar, siendo la complejidad de cada uno de los cuadros creciente. Al trabajar con esta aplicación en la tablet, con él, por ejemplo, que presenta también temblores atásicos, pues se le ayuda a, en, en destreza manual y en coordinación de, lo, de los movimientos, además de las funciones cognitivas. y Un... la tableta